Bueno, en este último vídeo vamos a aprender a hacer eh, un formulario condicionado. ¿Qué es un formulario condicionado? Pues es aquel en el que dependiendo de la respuesta de los alumnos a una pregunta en concreto, la siguiente pregunta será diferente. Si el alumno corre eh, eh, responde correctamente, iremos a una serie de preguntas que vendrán después si el alumno responde incorrectamente, iremos a otras. Es un poco, se utiliza para individualizar un poco el, el, la evaluación de los alumnos. Entonces estamos aquí con el formulario con el que hemos estado trabajando toda esta sesión: examen Unidad 3, apellidos, nombre, eh, la clase, la, el título <coughs> y tenemos aquí el vídeo que hemos insertado anteriormente y las preguntas. Tenemos dos preguntas. Ahora, vamos a ver. Eh, yo quiero establecer que si el alumno contesta correctamente a la primera pregunta, a esta, después vaya a esta otra pregunta, pero que si contesta incorrectamente vaya a otra pregunta. Bueno, pues lo que tengo que hacer es crear una sección, aquí, después de la pregunta que determina... Eh, a qué, a, qué, ¿A qué pregunta va a ir? Esta sección la puedo poner como segunda parte. Y yo sé que es a dónde va a ir si responde correctamente. Y después, creo, detrás de, la, de esta pregunta, otra sección. Y voy a ponerle tercera parte. Aquí van a venir los que contesten incorrectamente. Y le voy a añadir una pregunta, que sea, ¿en qué año terminó la guerra civil española? Le digo que sea la opción 1, 1939, y la opción 2, 1945. Y es obligatorio. Y le doy clave de respuestas. Punto, la respuesta correcta. Vale. Ahora. Vuelvo a la pregunta que determina qué itinerario se sigue a partir de la respuesta correcta o incorrecta. Y en estos tres botoncitos le digo. Ir a la sección según la respuesta. Y ahora aquí le voy a decir que si contestan en 1919 tienen que ir a la sección 3, que era la de las respuestas incorrectas. Si contestan 1936, que es la respuesta correcta, van a ir a la sección 2. Si contestan 1945, que es incorrecta, van a la sección 3. Y si contestan 1960, que es incorrecta, van a ir a la sección 3. Y una vez que tengo hecho esto, ya tengo el formulario condicionado para que, Dependiendo de la respuesta a esta pregunta, los alumnos vengan a esta si contestan correctamente o a esta si contestan incorrectamente. Hasta luego.